Hola somos platos argentinos y te traemos esta receta de bizcochuelo casero, para armarte una super torta de tres pisos o comértela así directamente, lleva muy pocos ingredientes. Bueno esta información es muy importante para arrancar, acá tenemos un cuadro que te dice cuántos huevos vas a necesitar según el diámetro de tu molde, y que por cada huevo que utilices vas a necesitar 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. Yo tenía un molde de 25 centímetros de diámetro por lo que necesité 7 huevos, hice el cálculo 7 x 30 me dio la cantidad de azúcar y de harina que voy a necesitar. Y ahora sí comenzamos, en el bowl con los 7 huevos agregamos los 210 gramos de azúcar, una Charadita de esencia de vainilla y batimos muy bien hasta que la preparación se vaya aclarando, crezca y lleguemos a un punto letra. Luego vamos agregando los 210 gramos de harina, de a poco y con movimientos envolventes. Debemos corroborar que no quede harina encapsulada en el centro de la preparación. Y cuando quede todo bien incorporado, volcamos todo en un molde en mantecado y enharinado. Lo llevamos a un horno precalentado entre 160 y 170 grados. Lo cocinamos por 40 o 45 minutos y mientras no abran la tapa del horno, ya que el bizcochuelo puede bajarse. Y listo, espero que les haya gustado. Háganlo, somos platos argentinos. Muchas gracias.